Hablamos del ámbito político y ya hay diferentes posiciones y discursos respecto a, a sectores sociales, en este caso afines a comunidad ciudadana, aseguran que dejarán de apoyar a Carlos Meso, Mesa si este no cambia sus candidatos elegidos por dedo sectores sociales de Cochabamba afines a comunidad ciudadana dan ultimátum a Carlos Mesa para que cambie a sus candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional elegidos a Teto. De lo contrario, señalan que le quitarán su apoyo. Los que nos están poniendo como candidatos no vemos como representantes legítimos de nuestro sector, no vemos médicos, no vemos de representantes de la FEJUVE, de las plataformas, de las centrales agrarias y de nosotros, de la Confederación Nacional de Minas de Oliva. No vemos cómo van a ir a defender nuestras reivindicaciones. Hay, existen denuncias muy puntuales de que se han elegido a dedo. Esperemos que exista cambios, como se ha ido planteando, es decir, en en función a las eh, luchas sociales que han desarrollado muchos sectores. Ahí había mencionado el tema de la Confederación Nacional de Gremiales, a don César González, que ha estado en las calles con el código contra el código penal, estaba el doctor Nava, eh, los de la FEJUV también han peleado, han salido, los del autotransporte libre, las plataformas, todo aquello. Entonces nosotros hemos exigido que estas, de estas organizaciones deberían salir las candidaturas y no hace nombradas a dedo. ¿no? Asimismo el vocero del movimiento ciudadano por Cochabamba señaló que tampoco están de acuerdo con el programa de gobierno presentado por mesa, el mismo que tampoco fue consensuado con la militancia. He estado leyendo el tema del programa, de este último programa, y realmente es como para sacarse los pelos, ¿no? eh, yo creo que es lo más Posible que nos detiremos de la FUE. ¿No están de acuerdo con el programa de gobierno? Eh, tenemos observaciones hacia diferentes puntos.